Fuerte denuncia contra el programa de Pampita Enterate. El ansiado regreso de Carolina Pampita Arduain, a la televisión no fue el esperado. Luego de su polémica renuncia en Pampita Online, programa emitido por la pantalla de Telefe. Inició un nuevo proyecto, pampita íntima en el nuevo canal Net. Sin embargo, la apuesta de la modelo no obtuvo buenos resultados, primero, los números de rating no fueron alentadores, fue uno de los menos vistos, y ahora se sumó otra mala noticia, fue denunciada por plagio, por Federica Suárez Santiago. Suárez Santiago, es la productora televisiva de Cada Noche, que se emite por la televisión pública, de lunes a viernes a las 23 horas. Dicho programa es conducido por Graciela Fernández Mejide, Gerardo López, Silvina Chediek, también Lanz y Diego Scott. Y responde a un formato de ciclo de entrevistas. La denuncia llegó después de ver el primer programa de la novia de Polito Pérez, con Beto Casella como invitado. La acusación, la realizó a través de una publicación en Twitter, o la arroba Pampita Oficial arroba Pampita Intima por si no lo vieron, hay un programa igual. Misma escenografía, mismos planos, mismos invitados. El fuerte tweet fue acompañado por fotos de ambos programas, con lo que demuestra que hay una clara similitud en la escenografía y además, como si fuera poco, coincidieron con el mismo invitado. Al posteo de la productora de la televisión pública, se sumó su compañero de trabajo, Diego Scott, con un contundente mensaje irónico, inspirando a las nuevas grandes periodistas.